Por Alfa, por la gordofobia de Alfa, por las actitudes de Alfa. Es más, pidió la expulsión de Gran Hermano. Hace siempre lo mismo. Bueno, hablemos de, de Alfa. Bueno, hablemos de Alfa. Eh, a ver... Eh, Alfa no es un personaje fácil. No sé si en su vida es así. Yo lo que sí, me doy cuenta que televisivamente es un tipo que divide aguas. Claro. Es decir, cuando vos te pones de una vereda, te polarizás y te... Tenés una, una cuestión dividida, enfrente vas a tener... Y Alfar, en este caso, tiene una cuestión de cuatro puntos de diferencia entre lo que él midió y lo que justamente su opositor en eh, medía del otro lado. Ahora, también no tiene que ver con una cuestión generacional de los choques en la, en la casa con los chicos, porque él tiene 60 años y los chicos tienen 22, 23. Y abro el debate acá con nuestros compañeros. A Yo ver, creo favor. que a los más jóvenes, te digo porque mi de hijo es de esa edad, les llamaba la atención. ¿En qué sentido? Que, que un muchacho que grande como Alfa diga las cosas que decía. ¿Era positivo de, o negativo? Les llamaba es? la atención. Viste que hoy lo que buscan venderle también mucho a los jóvenes es cosas que llamen la atención, que sí, se claro. consuman. Él, desde la manera de vestir, porque uno no está habitualmente... He acostumbrado a ver a alguien con pañuelo, con, la, lo ves, ahí lo ves, con la, la, la banderita, camperas sí. de cuero. Sí. Eh, sí. Llamaba la atención, no sé sí. si bien o mal, llamaba la atención. Ahora, sin embargo, entró otro muchacho que era el que, el que le hacían bullying. Ariel. Ariel, gracias. Este, que también era más o menos de la franja de Alfa. Suponete que tendría 10 años menos, pero para los chicos, los adolescentes que pueden consumir Gran Hermano, que igual lo consume todo el mundo Gran Hermano, digo, también sería llamativo como Alfa. Y no resultó así. Lo que llamó la atención era justamente el bullying que le hacía Alfa a alguien también bueno, muy cercano a Bueno, Porque utilizó. era más bocón. Sí. Utilizaba esos términos también a veces despectivos, que los adolescentes consumen porque que en las redes de, de los chicos hay mucha discriminación no, ¿eh? sí y sin embargo hacía cosas hablando de los chicos que son muy eh, eh, o sea de lo cual los chicos son muy detractores como por ejemplo el tema del dedo en la boca hoy claro. con las chicas las adolescentes son como muy felices. el dedo en la boca Camila una de los de los personajes bueno pero si les parece vamos a un informe de por qué Alfa termina siendo expulsado de la casa de Gran Hermano dale Alfa, el personaje más polémico afuera de Gran Hermano. ¿Quién se va de la casa más famosa del mundo? ¡Es Alfa! Los perucas. Mira. Los peronistas. Cecilia Moró celebró la salida de Alfa de la casa de Gran Hermano. Los peronistas. Finalmente, Alfa, el participante más polémico de Gran Hermano, fue expulsado de la casa. Y con él también se fueron su permanente discriminación, racismo, bullying y violencia. A mí no me pone los puntos nadie, menos vos. Yo te los pongo. En todo caso, si yo lo hago así, me pone los puntos ella y no vos. Habiendo siete mujeres por cada hombre, voy a buscar un, un gorila para acostarme. Pero hay que estar loco, hay que estar degenerado la cabeza. Hoy en la noche, yo te llevo es y te dormís en la dormida. Tú al dormir de noche? En los software, a ver, sacate, sacate la, ropa. Sacate la ropa. el gordo entró pensando que a mí me aplastaba los nenes con las nenas las nenas con los nenes punto y ah. inmunda le va a caer agua a todos tranquilo alfito puede entrar dale entro Mi, mira para otro lado mira mira para otro lado dale sacate la ropa, sacate la ropa. ¿No? No hables así porque yo te Si yo te respondo, amigo. No son mi amigo. lo único que te aclaro, yo no existo más. Mira, qué circo, carnal. No, no, estamos... no. La... No te hacen sentir incómoda estas demostraciones de afecto de él. No, porque siento como que va todo con chiste, eso me va a no más pienso que sea... sí, se piensa que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar las cosas, la agarro la ropa, se la prendo fuego. Si bien hace rato que venía sostenido por el voto de una teleplatea que no veía con malos ojos su desempeño dentro del reality, parece que esta vez primó el sentido común y pusieron a Alfa y su ego en el lugar que merecía. Yo soy bien machito, nací machito, voy a morir machito. Y aunque haya salido, y voy claro que seguiría siendo el mismo. Y soy troglodita y vivo así, voy a morir así. <risa> Ahí claro. está, dijiste, claro, no, Favale, está. troglodite, voy a morir así. Es fiel representante de un sector de su generación, de un sector, porque no hay que generalizar, pero es sí. un fiel representante y autodefinido. Bastante desagradable. Y, y, y, y tal vez para generar ese contraste lo pusieron en la casa. ¿no? Claro. Por eso la diferencia de edad. Y bueno, Eve, si vos no generás el debate, la confrontación, eh, el, la polarización que te da justamente... La confrontación dura, donde se exponen, digamos, lo, lo, los perfiles básicos sí. de, de cualquier persona. Es que... No, no, es, televisivamente, si es todo placentero, claro. está todo fenómeno. Ahora vamos sí. a ver cómo queda la casa. Lleva la, la casa, de... chicos, sí. hasta una manera de vestir que ya no se usa. Exacto. Porque no se usa. Yo le tuve que explicar a mi hijo que ese pañuelo lo usaba alguien que se llamaba Leonardo Fabio, sí. que no sabe quién es. Entonces, él lleva costumbre. La campera esa rockera que Yo usa tipo motoquero. Claro, motoquero, ¿no? rockera. Los y el Los pañuelos en las muñecas. Ya no se usa eso. No, es bueno. Entonces, los pibes lo ven como un personaje cómico. Claro, un tipo gracioso. que le los fierros, que claro. de determinada clase social, que se maneja también en San Isidro. Y termina culpando un poco su salida a esto que yo decía, a los peronistas, que en realidad no tenía nada que ver. absurdo ¿Por Era una protesta del SAT, ¿no? en el sindicato de televisión, sí. Escuchaba los bombos y la asociación. Claro. Sí. Ah, sí. ah. no, son los perucas, son los perucas, en realidad ¿Qué, qué, era una protesta fantástico. del SAT que la viene llevando adelante hace rato. Fantástico. Es que Pero, hasta que no se conoció, todos sí los medios tiraban, son los peronistas que fueron a... Pero para él, ¿cómo sabe? Discúlpenme, ¿él tiene acceso a lo que los, los ruidos. No, no porque a no veces es que se grita. ¿Cómo? No, porque a veces se grita porque le gritaban respecto al no, peronismo. No, pero cuando él se iba escucha bombos y gritos y él dice son los peronistas. pero no sabe qué estaba pasando. El tipo alucinará per... que es realmente famoso afuera o creerá que es mucho no, más No, lo famoso, que pasa es que entró en una pica con una ex diputada Peronista, él sabe o cuál sea, es era muy marcada la diferencia. ¿no? Él sabe cuál es su posición. Claro. Y sabe que su posición al opinar es antiperonista. Por eso él sabe lo que está pasando afuera lo intuye. Sabe que no va a contar con el apoyo del peronismo por las cosas que dice y hace. ¿no? Claro. Por eso cuando escuchó los bombos dijo, vinieron a manifestar. Además peronistas. cuando iba sobreviviendo sobre sus dichos y sus actos, dijo, estoy fuerte. En determinado momento te das cuenta. Claro. Si sobrevivo a esto me voy a dar cuenta que voy a estar bien consolidado para ir a la batalla final. Sí, y también, de alguna manera, culpa a los peronistas porque lo que lo termina expulsando de la casa fue la pelea que mantuvo con Romina. Claro. Con Romina, Exactamente. claro. Se pelea con Romina y a partir de ahí lo expulsan de la casa. Dale, Carlitos. No, yo lo que lo miraba un poco atónito... Me Vení al barro, ser... Carlitos. Sí, sí, no, es, que, sí, sí, la final, computadora, vale. ya traes computadora. Todas cosas que te diferencian de nosotros. Así que viejo, metete al barro, dale. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque este muchacho que se la pasaba eh, homofóbico, gordofóbico, también esto, de decir, echarle la culpa a los peronistas, ponerse en un lugar que en realidad me parece que es el que él... Eh, anhela de que lo miren, que lo señalen, pero nada de esto, recién estaba chequeando por qué es que es tan querido o, o que hace ruido entre los más jóvenes. Me contesta gente que ve el programa, lo odiamos, pero no podemos dejar de mirarlo. Claro, viste, claro. es eso. Llama la atención, es lo que yo... ¿Quién carpa de ¿no? más, Batman o el pingüino o el guasón? No, siempre no, bueno, el siempre compras ah, al villano, verdad, claro. el villano cuando tenés un buen actor que lo escenifica, no tenés con qué darle, está por sobre el héroe, esa es la verdad, y necesitas un tipo de eh... esto.